No creo que se dé cuenta de la seriedad de este grave asunto. ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Hijo de tu pinche madre! Señor, espere. Entonces, hay que recapitular. Unos enmascarados reunieron a cientos extraños en un campo y les dijeron que jugaran un juego y luego los mataron. ¡Exacto! ¡Mire! ¡Ay, véale! ¡Apóntele bien! ¡Me amarran como puerco! Y no solo a una o dos personas. ¿Y cuál fue el juego? Se llama Luz Roja, Luz Verde Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde Si detecta que se mueven posteriormente Serán eliminados ¿Qué ya parece? feria? está hablando del que los niños juegan? Sí. ¿Hicieron que los adultos jugaran eso? ¡Es ellos, te se lo juro! ¿En qué base no regalos que ya ganó? ¿O quieres entrar a la catafísica con el riesgo que esto significa? Entra a la catafísica ¿Debo volver a repetirlo? No, no, sea, no, güey, otra vez ¿Entonces cómo fue que salió de ahí? Escucha ¿Qué le importa? ¡Qué grosero! Los jugadores tuvimos que hacer una votación La mayoría quería irse Entonces, A ver si entendí Entonces las víctimas dijeron Queremos irnos y los asesinos dijeron Por favor, váyanse ya Sí No digas mamadas, ¿eh? ¿Y por qué terminó en ese lugar? Es que... Ahí te hablan, animal ¿Eh? No, ese no se puede para cualquier otro ¿Es usted un un naragán, ¿Un bueno para ¿Y tiene un trabajo miserable? Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? Me darían dinero Si ganaba unos juegos ¿Dinero? Sí ¿Y mis 50 mil pesos que sí. Prometieron mucho dinero Ay, mi pendejo Entonces, mi tene... déjeme resumir todo lo que usted dijo Alguien le ofreció mucho dinero por jugar juegos, así que aceptó Jugaron luz roja, luz verde y le dispararon a los que atraparon Sí, güey, no mames Pero cuando dijo que quería irse lo dejaron y no sabe cómo Cómo no, ¿Dónde pasó todo esto? ¿Eso es correcto? Sí. La neta es una mamada este. güey. Oiga, ¿cómo se llama? Soy Son Gyu. De la República Mexicana. Señor Gyu, ¿usted tiene un tutor? usted qué le importa? Si necesita ayuda, podemos contactar a una institución médica. ¿Este es hijo de puta? Soy un ciudadano de San Totón. Te gritando a la pinche madre. Él empezó, él empezó. Ustedes son testigos, hay ustedes que se rajen, ¿oyeron? ¿Por quién me no, ni merga, ¡Pinche mamey. Esta es la tarjeta de presentación que me dieron. ¡Llámenos a averigüe! Su mayor depredador es Coppel. ¡Madres, qué pedo!